Una reflexión, eh, creo que, que en este momento se nos hace un poco urgente y esto es ¿qué implica refugio? ¿Qué implica tener refugio? Y esto seguramente fue una pregunta que nos preguntamos al inicio del camino. Y en ese momento seguramente al momento de entrar o comprometernos con una práctica budista, eh, quizás con el camino budista, o por lo menos comprometernos en seriamente abrirnos para aprender del camino budista, refugio seguramente tuvo ciertas implicaciones para nosotros. Y definitivamente si estamos practicando bien a lo largo del camino debemos de estar encontrando otras implicaciones o otros sentidos o otras definiciones a lo que es nuestro refugio. Y a mí se me hace interesante que la palabra que se usa, que el Buda eligió para describir eh, el proceso de acercarnos a su camino y lo que íbamos a encontrar cuando estábamos ahí fue refugio. No fue conversión. No fue iglesia. No fue no sé, nueva identidad. Fue refugio. Y refugio es una palabra que, que nos habla también en un plano afectivo. Y yo siento que si contemplamos qué implica esto de tener refugio. ¿no? Refugio... La, la palabra o las imágenes que pueden surgir cuando lo contemplamos, yo creo que definitivamente implica seguridad. ¿No? Si tenemos refugio, estamos en un lugar seguro, confiable, donde nos podemos sentir seguros. ¿No? Y en varias presentaciones de las necesidades básicas humanas, se encuentra esto, seguridad. También, al tener refugio, tenemos recursos y tenemos un propósito para aplicar los recursos que tenemos. Y siento también que teniendo refugio, en un contexto budista, sí hay esta sensación de, de haber encontrado una comunidad, ¿no? poder tener comunidad. Y aunque el Buda eligió esta palabra para describir lo que se ofrece, ¿no? encaminarnos en el camino que él había descubierto, yo creo que todos en algún sentido u otro que, que, que buscan un camino espiritual o una, una tradición religiosa, están buscando esto. Seguridad, pertenecer, propósito y recursos. Y to todas estas metas o valores son elementos de lo que encontramos cuando recién entramos pero también tienen ciertos riesgos ciertos riesgos porque seguimos siendo seres samsáricos con nuestra misma configuración previa donde esta necesidad muy sana de seguridad nos puede atrapar en zonas de confort. La necesidad de comunidad se puede convertir en querer tener un tribo, ¿no? los nuestros, de una forma que inmediatamente se asume que los aquellos no son de los nuestros. Una comunidad de forma tribu donde hay otros tribos que no son nuestro tribo. Y cuando entramos en el camino y aprendemos que se trata de desmantelar identidades y desmantelar las divisiones que armamos entre nosotros y aquellos, es claro que aunque lo que nos atrajo al inicio puede Estar enganchando con ciertas necesidades o modos de ser que tenemos, conforme vamos practicando, esto va transformando y debe de ir transformando. Y en los textos Mahayana, el proceso eh, a lo cual nos estamos sometiendo, por así decirlo, cuando estamos encaminando en el Dharma Mahayana, eh, ya, no, ya no es específicamente refugiarnos, sino madurar. ¿Mm? Hay una palabra sánscrita que es pach, y pach quiere decir madurar, pero también quiere decir cocinar. Es, y se refiere a todos los procesos de transformación a lo cual sometemos ingredientes para que sean comestibles y nutritivos para nosotros. Y que eso es lo que estamos haciendo con el Dharma en nosotros. Y es lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Y yo siento que, si bien podemos haber entrado el camino buscando seguridad y propósito y recursos y pertenecer, lo que... Pasa dentro de nosotros puede y debe de hacer que, lo que la manera en la que nos relacionamos con refugio cambie. Y el refugio en particular en el budismo se trata de en todas las formas de budismo compartido en todo, todos los budismos que hay es que nos estamos refugiando en el Buda en el dharma y en la sangha y si sí, yo sé que ya lo sabe pero mencionarlo eh, para enfatizar que esto es lo que es común en todo todo lo que es el budismo en vajrayana se agrega otras que se pone ahí no como fuentes de refugio ¿no? pero como raíces que, que ahí po podemos tener cierta confusión cómo relacionarnos con ellos. ¿no? Pero en todo el budismo, la idea que tenemos es que lo que forma y ofrece esta entrada a un refugio es el Buda, Dharma y Sangha. Y al inicio cuando llegamos con nuestra formación en una cultura teísta, aun si no, no éramos religiosos de ninguna forma, la cultura maneja estas imágenes ¿No? y tengo amigas que nunca eran como muy católicos o cristianos pero siguen diciendo gracias a Dios y después intentan gracias a Buda ¿No? y este tipo de ajuste que realmente debe de ser un poquito de una bandera roja porque no tenemos que agradecerle a Dios, que, ah, perdón, a Buda, que, ¿no? que recibimos una beca. ¿no? Eh, pero cuando miramos cuál es el refugio en el Buda, ¿por qué necesitamos un Buda? ¿Eh? Necesitamos un Buda para, para comunicarnos el, el método que él usó para llegar a ser quien era, que es el Dharma, y ya lo dejó en el mundo. Pero ¿por qué seguimos haciendo referencia al Buda? Porque necesitamos saber que sí es posible. Esto no es una teoría abstracta o un juego de metodologías que quién sabe si ha funcionado, ¿no? Como ser ingenieros aprendiendo a diseñar rascacielos sin haber visto que sí es posible tener rascacielos ¿no? en el mundo. O, o alguien que o estamos intentando curarnos de un cáncer y hasta ahora nunca hemos sabido de nadie que se ha curado de cáncer. Así que como referente es muy importante. Y como figura histórica que descubrió lo que tenemos en el dharma, también tiene un rol imprescindible. El dharma mismo es el, esta, es el camino, es la meta, son las metodologías, y podemos considerar que, que son todas las provisiones o suministros que vamos a necesitar para encaminarnos y llegar a la meta. ¿Mm? Y la Sangha, en términos muy básicos, es la comunidad de personas con quienes estamos atravesando este camino. ¿Mm? Y estos tres, de plano, pueden presentarse como algo fuera de nuestro ser fuera de nuestro continuo mental el Buda fue figura histórica es una persona que yo no soy yo no soy Buda Shakyamuni no, el Dharma no, son todos esos métodos son lo, los logros son todas esas cosas que yo no soy ni tengo no. y Sangha. En muchas definiciones clásicas son aquellos, los monásticos, los, la Sangha de Bodhisattva, los Arhats. ¿no? Y en el Dharma mismo, lo que el Buda mismo nos dice y la Sangha repite, es que este planteamiento donde las fuentes de refugio son algo ajeno a nuestro continuo mental, es erróneo pero tenemos que empezar por ahí porque somos dualistas y no tenemos mucha confianza en nuestras propias habilidades y nuestra, nuestro potencial está todavía mezclado con, kleshas, con ignorancia ¿no? y con sufrimiento pero que lo que hace que el Buda sea el Buda lo que hace que el dharma sea el dharma y lo, lo que hace que la sangha sea la sangha, todo esto reside y mora en nosotros. ¿No? Y el Buda nos ha dicho muchas veces, no me sigan de ser la persona que soy. ¿No? Miren las enseñanzas y pónganlas en práctica para convertirse en lo que yo soy. ¿No? Y... Esto implica que si confiamos en el Buda, debemos en el transcurso de estar practicando empezar a necesitar cada vez menos tener un Buda. Porque testificamos de nuestra propia experiencia, que si sí, esto funciona. ¿No? no necesitamos un ejemplo continuamente para ver si es posible que el Dharma funcione. Porque estamos practicando el dharma en el laboratorio de nuestra propia mente. Y ahí podemos ver directamente si funciona o no. Y esto nos lleva del refugio que es la causa. O sea, inicialmente buscamos seguridad frente a estos, estas figuras altas que simbólicamente ponemos ahí. ¿No? en el espacio, en un árbol muy alto, y nosotros estamos aquí, chiquitos, mirando hacia arriba y queriendo recibir seguridad. Pero como el proceso de maduración en la vida, cuando somos infantes o niños, necesitamos ¿no? experimentar la seguridad de estar con padres ¿no? que nos cuidan o con personas que nos brindan protección y cuidado para poder internalizar alguna sensación de seguridad para luego ya no necesitar estar en la presencia de nuestros padres o abuelos para sentirnos seguros. Esto es la, el proceso muy básico de maduración humana. Y es el mismo en el camino budista. Empezamos al inicio con a veces esta figura paterna del Buda o del Lama o de los yidams que están ahí arriba protegiéndonos y también puede ser figura materna de, ¿no? de Budas femeninas o de maestras, etc. Pero si estamos practicando bien cada vez más sabemos que yo tengo la misma naturaleza, mi potencial es exactamente igual, ¿no? y por lo tanto donde yo puedo encontrar un refugio duradero y perfectamente portátil es en mi propia naturaleza búdica. Y el dharma, una vez hemos estado practicando el dharma que funciona, no es el dharma en el texto, no es el dharma en los empoderamientos no es el dharma en la sadhana es el dharma en nuestra mente ¿Mm? y ahí empezamos a tener un Buda interno bajo construcción pero ahí ¿no? con todos los elementos presentes un dharma interno que es lo que estamos practicando en nuestra mente y ahí Alguien, una de las compañeras hizo una pregunta súper puntual. Si estamos refugiándonos adentro, ¿qué tal la sangre? La sangre son otras personas, ¿verdad? Y hay algo interesante que si bien nos refugiamos adentro finalmente como personas maduras, esto no es un camino. Fundamentalmente individualista. Si sí hay mucho que tenemos cada quien hacer en su propia mente, pero cuando nos refugiamos en la sanga, la sanga somos nosotros, formamos parte de una colectividad y, por lo tanto, la sangre es simultáneamente interna y externa. Es la parte dentro de nosotros que conecta y forma parte de un colectivo. Y solo como con una, esta, como recordatorio más que nada de lo que son los básicos de refugio, yo creo que el, la clave para nosotros es cómo vivimos nuestro refugio. Y esto es lo que realmente cambia muchísimo y debe de cambiar a lo largo de nuestro tiempo en el Dharma. Y muchas veces este elemento donde empezamos, que las fuentes de refugio están ahí fuera, eh, si sí iniciamos muchas veces manejándolo como algo un poquito teísta, el Buda o los Budas son figuras que nos van a cuidar, que nos siempre ven, que tienen perfecta compasión, que tienen perfecta sabiduría, ¿no? que son siempre atentos y presentes, nunca se distraen. Y hay algo reconfortante en esta visión, pero muchas veces empezamos a inconscientemente o conscientemente como desviar de esta idea de un Buda con una mente perfectamente despierta y agregamos el elemento de poder. De sabemos que no es todopoderoso, pero encontramos muchos textos que hablan de los poderes del Buda y que tiene perfecto poder. ¿Eh? Y luego, el poder del Buda es perfecto Solo limitado por nuestro karma. ¿Mm? Y esto es decir, el poder del Buda es perfecto, solo limitado por causa y efecto. ¿Mm? Y yo creo que esto es algo que merece algo de contemplación. Si algo está limitado por causa y, efect y efecto, ¿Qué quiere decir? Hablar de su poder. ¿Eh? Y muchas veces confundimos poder y virtud. Y para mí es interesante preguntar, ¿por qué nos interesa tener un Buda con perfecto poder? ¿Eh? ¿Por qué no nos es suficiente tener una muestra que sí si el camino funciona y tener a alguien que nos ha dado las enseñanzas? ¿Por qué queremos sentir que estamos asociados con una figura poderosa, protectora? Que nos va a brindar seguridad y guía. ¿Qué hay en nosotros que, que, que, que busca esto? Y yo creo que para todos nosotros es una pregunta importante ¿Qué tanto estamos encontrando en el Buda una figura paterna, perfecta? Que como com completa algo que nos hizo falta en nuestra niñez. O sentirnos vinculados con un hombre poderoso, pero esta vez compasivo, amoroso, sabio, etcétera. Porque cuando empezamos a proyectar una, un padre perfecto o una madre perfecta en las figuras que ponemos en nuestra jerarquía mental a través de la, una, un partido político, a través de un camino espiritual, a través de un grupo en lo que estamos practicando inmediatamente vamos a tener expectativas falsas porque lo que queremos de este ¿no? ser perfecto con poder perfecto por primero es algo que ningún ser humano puede brindar los seres humanos son, son falibles, ¿no? Y una vez caemos en una fantasía de un ser humano infalible, estamos en alto riesgo de ser muy tambaleados en nuestro camino cuando descubren que sí tiene faltas. Pero el otro y quizás más peligroso en realidad es que empezamos a armar una orientación hacia una protección que nos desempodera, que nos mantiene en esta posición subordinada o, o infantil. ¿no? Y es como ¿no? si somos refugiados políticos o económicos. No queremos llegar a un país donde eternamente seremos marginados y, y, y en una posición subordinada en este nuevo país. Queremos llegar a un refugio donde al llegar ahí tenemos ¿no? las oportunidades de convertirnos en ciudadanos o participar de manera central y empoderada en el tejido social donde nos encontramos. ¿Mm? Y esto es el, el, como la trayectoria que necesitamos también poder encontrar dentro del Dharma. ¿No? Que no vamos a quedarnos ahí como chiquitos y subordinados con los grandes seres allá y nada más necesitamos insertarnos bien bajo su protección y complacerlos y agradarlos y mostrar nuestra lealtad y, y, y, y, y comprobar que somos buenas niñas y buenos niños para que no nos abandonen o no nos olviden o no dejen de cuidarnos, ¿no? Y esto también es, es otra, otro elemento que si cuando construimos figuras paternas metemos nuestras necesidades emocionales ahí en un lugar donde este es la, la relación de, con nuestro refugio no es para esto. ¿no? Y también sabemos, nosotros sabemos que los padres no son perfectos. Y intentar convencernos que hemos encontrado un padre perfecto en el Buda o en un Lama, sí nos va a meter en muchos problemas. ¿no? Y nos va a mantener eternamente niños y niñas. ¿No? Y, pero entrando en el Dharma, esto es muchas veces, sí, esto es lo que hay al inicio, ¿no? Nuestros referentes de cómo relacionarnos, nuestros referentes con lo que es una, una religión o una comunidad espiritual, son dualistas y teístas, eso es lo que tenemos, ¿no? Pero sí... No estamos muy claros qué es lo que yo estoy bu buscando aquí de este camino. ¿Estoy buscando una familia? ¿Estoy buscando no, un padre una madre? ¿No? ¿O estoy buscando madurar y aprender a ser adulto y co-crear comunidad o mundo? ¿Mm? Y es, cuando recién entramos, es natural, como recién refugiados, que llegan a su refugio, que hay un tiempo de reponernos o reconstruirnos para, según el nuevo contexto, ¿no? un tiempo de recuperar el trauma del desplazamiento, ¿no? o para convencernos, o con poner a prueba que realmente estamos en un lugar seguro. Pero luego necesitamos pasar por un proceso de internalizar esta sensación de seguridad. Porque internalizado, seguridad se convierte en confianza. Si no lo internalizamos y seguimos dependiendo de una figura externa, de autoridad, etc. Entonces, esta seguridad nos mantiene inseguros finalmente, dependientes del otro, de cumplir su parte, y esto no da confianza. Y si contemplamos y estos son básicamente pautas para, para que cada uno y una de nosotros y nosotras estamos reflexionando muy honestamente cómo nos re relacionamos con nuestras fuentes de refugio. Otra, otra, otro desafío o desvío con refugio es todo lo que ustedes que ya cursaron el módulo de las emociones han, habrán por lo menos leído la lectura, um, espero, um, de la evasión espiritual. Y esto es algo donde entrando en un camino queremos quedarnos con esta sensación de refugio, de estar acobijado, de estar tranquilizado porque estamos en la presencia de alguien, adu algún adulto que nos cuida. Y evasión espiritual básicamente se refiere a usar el camino espiritual para mantenernos tranquilos y para solucionar necesidades emocionales temporalmente o de manera superficial para no tener que realmente afrontar temas que tenemos ¿No? y un ejemplo muy vívido de evasión espiritual es un comentario que, que escuché en esta situación reciente que estas noticias de denuncias y, y abusos me quitan mi paz. Me quita mi tranquilidad. Y por lo tanto no voy a creer en esto. Yo, voy a, yo, yo, ya no, yo no lo voy a creer. Y esto me permite sentirme tranquila. ¿No? Y este es una, un ejemplo de usar la meditación. Es solo un ejemplo. Hay muchísimos otros. Usar la meditación para... Como sedarnos en un momento en que tenemos algo adentro que nos inquieta, nos intranquiliza, que no, nos pone en pánico. Y en vez de ver, ok, ¿qué es que temo? ¿Qué es el tema que yo estoy aquí tramando? Déjame ver cuál es mi, el, el problema grande en una relación que parte de mí está viendo y me está diciendo que yo no puedo estar aquí, esto no está bueno para mí. En vez de mirar de frente, que a lo mejor hay que hacer cambios grandes, o a lo mejor algo realmente no está funcionando, no, no, no, mejor medito. Y respiramos, todo mejor, y usamos la meditación o la práctica espiritual para un lugar protegido donde no tengo que mirar cosas difíciles, ¿no? Y... Cuando estamos manejando nuestro refugio así, esto es armarnos una zona de confort donde no tenemos que ver cosas difíciles, donde nos sentimos a gusto y donde podemos estancarnos porque estamos ahí, cómodos. Y muchas veces habrán escuchado que para crecer, el Dharma nos invita a salir de la zona de confort. ¿No? Y a la misma vez tenemos este tema de refugio. ¿No? Y si refugio quiere decir que yo voy a tener seguridad, cierta seguridad básica, entonces, ¿por qué me invita a salir y sentirme incómodo o inseguro? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué se trata? Y esto es porque realmente es tan clave este proceso de maduración del, de la relación con el refugio. Donde yo puedo ir en situaciones muy difíciles. Donde sí, esto no va a ser mi zona de confort para nada. Pero yo sé que cuento con recursos. Los recursos que están dentro de mí, que no vienen de, mi, de una zona que he armado en mi alrededor. ¿No? Y yo siento que esto es un buen momento de empezar a ver para nosotros, no en palabras externas, sino realmente muy adentro, ¿no? ¿Qué, qué es la diferencia entre refugio y sentirme refugiada y una zona de confort, zona de confort emocional o social. ¿No? Y esto, estas son posibles maneras en las que podemos detectar que hemos estado en algún momento viviendo nuestro refugio. También tenemos, podemos regresar a algo muy básico que en el Dharma, pero yo creo que en, en todas las tradiciones espirituales que llegamos ahí para tener una orientación que nos ayuda en encontrar el sentido de la vida, de, de tener muy claro cuál es el propósito de mi vida o darle sentido a la vida. ¿no? como un elemento importante de lo que buscamos en el camino espiritual. Propósito, sentido. ¿Para dónde ir? ¿Qué hago con, con, con, con esta conciencia? Somos seres conscientes. Tenemos conciencia. Esto es un, un regalo o... Una condición, una oportunidad inimaginable de, de, de valor incomensurable. Somos conscientes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dirigimos nuestra atención a comida y, y entretenimiento? ¿O qué? O, okay? ¿Oh? ¿Y un camino espiritual, lo que es espiritual versus materialista, es que nos ayuda en mirar el material que tenemos y ver hacia qué fin lo dedico, más allá de, de lo que el material me está diciendo. ¿No? Así que esto de, de propósito. Y el otro es que el Dharma o el refugio ¿no? debe de estarnos... Dando recursos para hacer frente a las situaciones difíciles en la vida. Y esto quiere decir, no debe de estarnos encerrando en un templito chiquito donde no vamos a mirar qué pasa o qué pasa en nuestro alrededor o qué pasa en los otros cuartos del templo. Sino de saber que más vale saber la verdad, por qué, con la verdad podemos hacer algo. O con tener los ojos abiertos podemos movernos mejor. ¿Por qué? Porque internamente tenemos una abundancia de herramientas. Y dentro de los recursos internos que necesitamos estar generando es la confianza. La confianza es lo que nos permite encaminarnos hacia algo que tiene propósito para nosotros. Confianza en nosotros, nosotros mismos. Y otra manera con esta idea de lo que es refugio en términos muy amplios, otra manera de vivir lo que es nuestro refugio en el Dharma, que tenemos Buda, Dharma y Sangha. Buda es un referente y es el maestro que nos transmitió las enseñanzas. La comunidad ¿no? tiene una función de ayudarnos en saber si no fuimos muy lejos del camino porque ah, todos mis compañeros y todos los demás en, practicando están por ahí. ¿no? Pero a veces Toda una comunidad se puede desviar ¿Mm? y tenemos dentro del budismo, dentro del budismo tibetano, dentro del, del linaje Gelug, hay divisiones, ¿no? hay una parte que sigue el Dalai Lama, otra parte que no, dentro de Kagyu hay divisiones, hay quienes siguen un Karmapa, hay quienes siguen otro, ¿no? Así que lo que es una comunidad más o menos ahí encaminando, esto no es un criterio para asegurar que van bien o no. Porque por nuestro karma podríamos haber llegado con otro grupo y estaríamos en el otro pensando que nosotros estamos equivocados y al revés. ¿no? Así que necesitamos dentro de Sangha una visión de comunidad que no genera un nosotros versus aquellos. Y dentro de Buda, Dharma y Sangha, el, el refugio final, final, final, final, es el Dharma. La Sangha se puede equivocar, definitivamente. El Buda, Buda Shakyamuni, nació hace 2500 años, no anda ahora en la tierra. Si otros dicen que fulano es un Buda o este señor es un Buda, la única manera que, en que nosotros podemos comprobar que sí o no es a través del Dharma y saber qué es que el Dharma nos dice que un Buda debe de ser. Y haciendo referencia al Dharma podemos evaluar si alguien es un Buda o no. ¿Mm? Y si no nos metemos en muchos problemas porque una, un grupo de personas dicen que no es, el nuestro es un Buda, lo de aquellos no es un Buda. que Lo que la Sangha lo dice no es suficiente. Y lo que el Buda mismo lo diría, o el maestro mismo lo diría, sería un gran bandera roja, porque no deben de decir que son Budas, aun si lo son. ¿no? Entonces, dónde ir para evaluar es con el Dharma. Y de todos modos, el Buda no nos transforma. Es el Dharma. El Dharma que nosotros practicamos y aplicamos a nuestras propias mentes es la que nos libera. Así que otra manera de vivir nuestro refugio es que nuestro refugio es un espacio donde las cualidades que valoramos tienen las condiciones para prosperar. ¿No? Y el Dharma como un proceso de cultivo, cultivo de cualidades, cultivo de nuestro potencial de ser Budas, y entre las cualidades, podemos tener cualidades que habíamos identificado antes de llegar al, al Dharma y que en el Dharma encontramos, ah, ok, aquí comparten mis valores y hay métodos para cultivarlos. Y también podemos haber llegado al Dharma y descubierto presentaciones o articulaciones o oh, expresiones de valores que, pues sí, claro, esto sí quiero priorizar. No lo tenía tan ubicado. ¿no? Muchas veces valoramos la compasión o la generosidad, pero la ecuanimidad o la concentración oh, quizás no lo tuvimos tan ubicado. No, esfuerzo gozoso, ¿qué? Okay, ¿no? Y llegando al Dharma, empezamos a tener mucho más claridad sobre todo el juego de cualidades que queremos estar cultivando para liberarnos y para ser de beneficio para otros. ¿No? Y nuestro refugio podemos ser algo que vemos como, esto es donde yo... Tengo las condiciones que necesito para cultivar lo que yo sé que vale la pena cultivar. No que otros me dicen que debo de cultivar o que son importantes, sino lo que yo he puesto a la prueba una y otra vez en mi vida y en mi experiencia, que estos sí son valiosos. ¿Mm? Y cuando estamos aquí dentro del camino de Bodhisattva, el refugio que estamos hablando es refugio Mahayana. Y por lo tanto, hablar de refugio inmediatamente tiene que llevarse a cabo en un contexto de Bodhichitta. ¿no? Donde este propósito, esta orientación que iba a dar sentido a la vida, que nos iba a... a Ayudar en identificar el propósito. Bodichita es un propósito colectivo, es el bien de todos. ¿No? Y con Bodichita, todo lo que nosotros hacemos para tener refugio para nosotros, para generar nuestra seguridad, para construir nuestra confianza, para armarnos con cualidades, todo el propósito es para otros, todo. Y esto no quiere decir abnegarnos, porque nosotros, para convertirnos en refugios para otros, necesitamos tener muchas cualidades y necesitamos cuidado, y necesitamos cultivo, y necesitamos atención. Pero no somos como el, en una calle sin salida, que llegamos ahí y ya. Estamos cuidándonos para poder cuidar a otros. ¿No? Y... Cuando llegamos a, esta, a esta, este contexto o modo de abrir lo que es refugio, entonces lo que es oh, comunidad. Tenemos muy claro, la comunidad no puede ser nosotros, los míos. Tiene que ser todos los seres, de alguna forma. Y cómo vivimos nuestro refugio y cómo vivimos nuestro camino, ¿No? tiene que anticipar las necesidades de todos los seres. No nada más la lealtad a nuestro grupito o nuestro linaje o ni siquiera al budismo. ¿No? Y la, este elemento de que el refugio debe de capacitarnos para salir de donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos ¿no? con nuestra gente, con nuestro gru grupo, con, nuestro, con nuestra práctica, debe de estarnos armando con lo que necesitamos para salir, afrontar las situaciones difíciles colectivas, o individuales que podemos encontrar en la vida, deben de motivarnos de querer afrontar las situaciones sabiendo que otros sufren cuando hay situaciones dañinas. Y cuando otros sufren, es ahí donde queremos estar capacitándonos para estar. Y cuando... Cuando nuestro refugio tiene este elemento de bodichita o Mahayana, yo creo que hemos llegado a un punto de no necesitar las figuras de autoridad externas. Y es un proceso. Es un proceso llegar ahí, de ver qué tanto yo busco una autoridad para decirme que voy bien. Qué tanto quiero sentir vinculada con alguien poderoso porque pues así me siento bien. Y cuestionar por qué. Y cuáles son las expectativas que ponemos ahí. Y cuál es el efecto de haber armado psíquicamente o emocionalmente una jerarquía donde continuamente estaremos ahí en la posición de los subordinados. Y en esta línea, yo quiero compartir una, una reflexión de una conversación donde hablando con un practicante de muchísimos años considerando el árbol de refugio. ¿Y cuál es nuestra necesidad de sentir que tenemos un árbol de refugio lleno de hombres poderosos? ¿Y qué pasaría si tuviéramos que descubrir que estas figuras eran falibles? Eran seres humanos, falibles. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros si todos, del, todas las figuras de nuestro albo de refugio se caerían o serían delatados por ser corruptos o abusadores, ¿qué, ¿qué sería de nosotros? Y yo te invito a imaginar que estando a la orilla de un enorme lago hermoso, como es la visualización en el monro de refugio de Bodichita, Y hay un árbol que sale desde el centro de este lago, y el árbol está lleno de, de los hombres tibetanos e indios, y figuras ¿no? deidades y todas las figuras que hemos visualizado ahí. Y nosotros, todos los seres juntos, los seres que sufrimos, todos los seres sintientes. ¿no? Que estamos todavía en samsara aquí sufriendo y intentando salir de sufrimiento. ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta que el árbol de refugio tiene pájaros y frutas, pero no personas? No figuras protectoras. ¿Qué pasaría si el árbol caería? ¿Qué, qué, ¿Qué sería de nosotros? Y yo creo que con Bodhichita es muy, muy claro qué sería de nosotros. ¿Cuál sería nuestra tarea? Habiendo internalizado el Dharma, podríamos mirarnos y orientarnos y saber que... Somos seres incontables que estamos sufriendo y tenemos ya las enseñanzas que nos ayudan en identificar qué son las causas del sufrimiento que otros y nosotros estamos viviendo. Y saber que todos estamos aquí juntos en el piso, en la tierra, en la orilla del lago, todos estamos sufri sufriendo. Somos una gran comunidad que estamos sufriendo y nos toca cuidarnos. Nos toca estar aplicando las enseñanzas que tenemos para juntos ir identificando e y eliminando las causas de sufrimiento que tenemos individual y colectivamente. Y esto es decir que cuando estamos encaminando en el Camino Mahayana, en cierto momento, Bodhichita es el refugio. Esta orientación de hacer nuestra práctica para ser mejores personas para otros. Esto es nuestro propósito. Y estos son los recursos que tenemos. Y siento que cuando hayamos llegado a este punto en que podemos ver bodichita como nuestro refugio, ya habremos llegado a un buen punto en nuestros procesos de madurar y quizás ya será el momento de empezar a cocinar. Pero. Donde quiera que estemos en nuestro proceso, lo clave es saber dónde estamos. Honesta y auténticamente. ¿No? Porque no es momento de cocinar si la fruta no es madura. Y no hay ningún problema. Porque ¿no? son procesos. Y cuidamos el proceso en que estamos. ¿No? Y por esto... Me parece para este momento como practicantes en un plano personal y también como una comunidad poder volver a tomar contacto con lo que es realmente para nosotros refugio y cómo es que nos estamos relacionando con este refugio. Esta es una tarea eh, que nos puede realmente eh, proteger. Y es el punto de partida para colectivamente empezar a ubicarnos con confianza y con tranquilidad en, este, en la orilla de este lago y empezar a hacer nuestro trabajo juntos. Y aquí estaremos, disfrutando de la Pradera Verde.